¿eh? Ok Tú y yo tenemos un orgasmo pendiente Ok Las lesbianas en el No son reales Son hechas para que ustedes las consuman Entonces No lo hacen Por amor Aprende a lo que quieres antes de que sea tu carta De que la... pierdas algo Que te quieres por orgasmo antes de la tu No hay, la... ¿No hay sin sí, nada ¿Qué dijiste de Cristo ¿Sabes qué pasa, loco? Estás celoso Mira qué. Todo fue gracias a la fe en Cristo rey Amén, hermana. Es raro. Por si las fusiones. ¡Qué ¿Cómo? bien! ¿Qué? muchos cambios, pero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 <risa> <Wow>. Tremenda fuerza. Fue <risa> <Qué> gracioso eso. <risa> Dime, diosa patética. ¿Qué ¿Eh? se siente ser arrastrada con un dios de verdad y sufrir en carne propia el castigo que querías otorgarme? ¡Eris! ¿No escucha esa música! ¡Qué está hablando en serio! Serás la responsable de pagar por los pecados con los que me inculpas. Qué pecado podía para versión así que